Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, nos encontramos en obra de nuestro Proyecto Vita y como pueden observar, el día de hoy estamos haciendo la campaña diaria de, de limpieza Ya ahora hemos pedido al personal que pueda dejar todas las áreas bastante limpias porque eso también es parte de la seguridad. Ya tenemos instaladas los parodales. Tenemos como política de empresa, trabajar todo el tema de orden y limpieza. Ya tenemos todos los materiales para cada nivel dispuestos ¿no? en cada piso Con la intención de que nuestros maestros puedan tener todo el material a su disposición Y todo está codificado y seleccionado Vamos por aquí en este espacio, y es un espacio bastante grande, es un espacio bastante bonito, tenemos lo que ya será el departamento 401 en este caso, 400, sí, 401. Ya tenemos todo el tema del imprimante, la base, el sellador, o algunos le conocen como la famosa blanqueada, ¿no? Ya estamos avanzando. Para llegar a este proceso se tiene que lijar toda la superficie, se lija con diferentes densidades de lija y ahí se pasa un proceso de, de impermeabilización del tema del, de la pared y ¿Sí? hay ciertos procesos que ya en su momento nuestros maestros pueden empezar a detallar lo importante es que ya estamos avanzando y ya tenemos también colocado el tema del porcelanato un poquito siempre el tema del polvo la tierra, ahora van a pasar a limpiar esta zona y ya podemos ver la dimensión la amplitud de estos 130 metros cuadrados que tenemos en disposición para ti vamos a pasar un poquito a la parte de aquí bastante iluminado y hemos colocado parte de todo el revestimiento de este baño bastante grande como pueden observar en imágenes y lo que siempre realizamos iluminado de manera natural a través de esa ventana. En este caso hemos escogido unos colores que contrastan un blanco con un gris y le da un toque bastante elegante. Pasamos por aquí, tenemos otra habitación, una habitación que da al ducto principal, ducto de iluminación y también la amplitud. la amplitud. En esta zona tenemos la zona que va a ser usada para el tema de la portería, una portería que... Nuestro cliente va a personalizar A nivel de colores Porque tenemos amplia variedad El tema De este de este espacio La temática que hemos manejado es amplitud A más no poder Solamente tenemos eh, Tres habitaciones en más de 130 metros cuadrados Tenemos otra amplia habitación Ya pueden notarlo Ya se ha trabajado el tema del piso, el tema de los sótalos también, todo el tema de instalaciones ya listas y ahora el encargado, nuestro maestro jefe de todo el equipo de Melanina va a empezar a colocar también la mueblería. Es un espacio bastante grande, bastante grande. En el concepto que hemos manejado en el proyecto ahorita hemos determinado darles elegancia, calidad, darles amplitud a aquellas familias que les gusta vivir de manera diferente, de manera muy cómoda. Vamos a conocer un poquito más ahora acerca de la, último, de la última habitación. Tenemos aquí la habitación principal, la habitación más grande. Esta es una habitación de aproximadamente 4 metros 10 por 4 metros, bastante amplia, bastante amplia. Estas estructuras que podemos ver aquí, estos perfiles, van a ayudarnos en el tema de la colocación de la modelería. es la pantalla. Aquí, ya los maestros lo han ido dejando como parte del avance que ellos tienen. Nuevamente el tema de iluminación natural, y justamente en imágenes podemos notar al fondo que están colocando el tema de eh, la mayólica también para la habitación principal. Y el ingeniero Julio está haciendo el avance respectivo. Hay algunas personas que me pueden preguntar, este espacio de aquí, ¿para qué sirve? Mira, tenemos el baño, la habitación y este espacio es el walking closet. Todo este espacio va a estar rodeado de motería, va a estar colocado todo el tema de morrería desde el techo hasta aquí, con la intención de que nuestro propietario tenga muchísimo espacio. Ahora vamos un poquito la sala y fíjate en la, la dimensión, son 130 metros cuadrados, es bastante amplio. Creo que aquí se puede notar más la amplitud. Más la amplitud. Aquí tenemos la zona de la cocina. Aquí va a haber una pequeña isla. Tenemos una sala bastante amplia. En esta parte de aquí se va a colocar el tema de la refrigeradora y una caja fuerte. En esta zona, la zona de la televisión. bueno, para que pueda ver la amplitud, es bastante grande. Bastante grande. Y lo otro que suma son, pues, las visas que va a tener. Este avance de obra es para comentarles que todavía tenemos algunas unidades disponibles. Ya estamos muy prontos a entregar esta obra y en el mes de mayo vamos a hacer una presentación oficial. Queremos cumplir con los plazos y también queremos contarles que tenemos un nuevo proyecto, que es el proyecto NEO 18. Ahí está la cámara un poquito que se viene por aquí y por allá. Pero queremos contarte que seguimos trabajando, seguimos mostrando calidad, seguridad a todos nuestros propietarios y también aprovecho este video para agradecer a todas las personas que nos han visitado en nuestro aniversario. La hemos pasado espectacular, la hemos pasado muy bonito y bueno, para mí siempre es un placer poder llevarte este tipo de avances de obra. Al propietario del 401, estamos cumpliendo contigo, mi estimado. Ya estamos cada vez más cerca de cumplir el sueño de tu departamento ideal. Ahora sí, nos vemos, nos vemos.